Esta persona le decía al presidente de la República que perdió, perdió con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre recalcándole que las eh, urgencias del Ejecutivo debiesen estar eh, puestas eh, en otra línea en particular eh, con temas relacionados a la seguridad, a la delincuencia era lo que exigía este asistente eh, a la ANAPE 2022 quien interrumpió el discurso del presidente de la República, eh, Gabriel Boric quien a su vez le señaló eh, primero que todo exigirle respeto no, eh, por el hecho de no interrumpir su alocución ante todos los asistentes y además le recalcó que lo que se perdió eh, durante el plebiscito fue la propuesta constitucional de la convención constituyente, no así la voluntad popular de redactar una nueva constitución. Esa voluntad está vigente decía el presidente de la república y por ende eso se debe cumplir, se debe cumplir con eh, lo que ha señalado el pueblo pese a que a esta persona decía el presidente no le guste se debe cumplir con aquello. Es un diálogo que se dio no solamente en una oportunidad eh, ...fue interrumpido el Presidente de la República... ...sino que con otros asistentes también... ...particularmente por temáticas relacionadas a la seguridad... ...era lo que más se le recalcaba al Presidente de la República... ...esto porque antes eh, de tomar la palabra... ...el Presidente de Conapibe, Rafael Consigue ...también eh, hizo mucho énfasis en los temas de seguridad... Eh, ...destacando lo que le habían solicitado... A ...los representantes eh, de los eh, gremios... ...a lo largo de todo el país... ...incluso se entonó el himno de carabineros... ...se hizo un homenaje eh, a la institución... ...con una medalla... ...al general director de Carabineros... ...que también estaba invitado eh, a la ceremonia... Eh, ...como es habitual en este tipo de instancias... ...el presidente de la República traía un discurso... Eh, ...para poder dirigirse ante el público presente... ...sin embargo, dedicó gran parte del tiempo... Eh, ...a responder o comentar... ...lo antes planteado por Rafael consigue ...entre ellos los temas de seguridad... ...y por cierto, el proceso constitucional... ...y ahí es cuando es interrumpido por esta persona... ...y se da el siguiente diálogo. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar qué sea lo que pase. Y creo que bueno, la constitución se rechazó, pues. Al que lo pregunta. Y nosotros y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también señor, y también señor, déjeme decirle, déjeme decirle y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile, el pueblo de Chile decidió, decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile, y el pueblo de Chile aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente. La respuesta del presidente de la república ante la constante interrupción de este asistente eh, a la ENAPE, si bien en el audio ambiente no se logra determinar lo que señala, sí le solicitaba eh, poder poner énfasis ¿no? en temas de seguridad y recalcándole que el resultado había sido claro el, el pasado 4 de septiembre donde ganó la, la opción rechazo eh, con una aplastante diferencia en comparación eh, a la opción de la prueba. Conversamos con él precisamente para entrar en detalle sobre lo que le planteaba en ese momento al presidente de la república. Revisemos sus declaraciones fuimos 8 millones de personas a las que le dijimos que no queremos otra constitución le dije también que se preocupara de la delincuencia tenemos el artículo 142 ¿Qué, qué, cuál fue el artículo 142 qué es lo que nos dijeron plebiscito de entrada plebiscito de salida la, la salida era ¿se, se mantiene la constitución o se saca la, o, o se pone una constitución nueva qué fue decir qué fue lo que se dijo 142 dijimos que no dijimos rechazo bueno, y estaba en la sala también el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, quien es el encargado, junto con el presidente del Senado, de articular el diálogo con los partidos con la representación parlamentaria para poder reactivar el diálogo constitucional. Eh, un organismo que pueda finalmente cumplir con este mandato popular de redactar una nueva constitución. Sobre este episodio en el cual es incarpado el presidente de la República y los pasos que se van a dar también en esa línea, en este diálogo eh, que durante esta semana se vio suspendido, no hubo reuniones ni jueves ni viernes eh, con los partidos, precisamente porque hay discrepancias sobre si es necesario, por ejemplo, preguntar a la ciudadanía si quiere o no continuar con este proceso en un plebiscito de entrada. Revisemos las declaraciones del presidente de la Cámara. Entiendo que hay una división en la opinión pública y también en el mundo político respecto de cómo avanzar en materia de mecanismo u organismo. Esa es una duda legítima que está instalada que requiere ser internalizada por las distintas fuerzas políticas para que tengan posturas mucho más claras y a partir de ahí ir generando los acercamientos. Por eso, es que tomamos la decisión junto al presidente del Senado a postergarlo y empezar el día lunes nuevamente eh, esta conversación para que, ojalá, allí se puedan generar mejores condiciones verdad, y podamos sacar adelante una nueva hoja de ruta para dar certezas a nuestro país. Y bueno, lo mencionábamos al inicio, seguridad y combate a la delincuencia fueron los temas que marcaron la locución del presidente de la república y lo que además se exigía por parte de los asistentes mientras el presidente entregaba parte de su discurso. Fue también abordado por Rafael Cuncille, solicitando más seguridad para que puedan emprender muchos negocios que se han visto afectados durante ya largos años, producto de situaciones en que se genera mucha incertidumbre que les impide poder continuar con sus negocios. Ante eso, el presidente de la República nuevamente dio un respaldo a la institución de carabineros, señalando que cuentan con todo el respaldo del Ejecutivo para poder realizar su función, que es el control del orden público y el combate a la delincuencia. Todo esto en el marco del respeto de la ley y, por cierto, el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos. Ante esta situación, eh, también se refirió el presidente ...a las manifestaciones y protestas, señalando que la protesta es un derecho... Eh, ...pero no así, los delitos que ocurren en medio de esas manifestaciones... ...y que enlodan ese tipo de protesta social, como son los saqueos... ...puntualmente refiriéndose a lo ocurrido en la comuna de Puente Alto... ...hace dos jornadas atrás. Vamos a revisar las declaraciones del presidente en esa línea. Quiero aprovechar, hacer un pequeño vínculo, porque sé que me imagino... ...que acá de haber comerciantes de Puente Alto. Lo que pasó anteayer es absolutamente inaceptable... Absolutamente inaceptable. Los saqueos en cualquier lugar, eso no es protesta, eso no es reivindicación social, eso, los saqueos son delincuencia pura y dura. Y no las vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar. Lo decía el presidente, son... Delitos los que están ocurriendo ahí y se van a perseguir y para eso se ha mandado a las policías, también eh, al Ministerio del Interior a través de la subsecretaría eh, de Interior de poder colaborar con las investigaciones judiciales para poder perseguir a quienes cometen actos delictuales disfrazándolos de protesta social, decía el presidente, hay que separar aguas en esas líneas y por ende combatir la delincuencia también cuando ocurre durante las manifestaciones sin ningún tipo de complejo y por cierto eh, con el apoyo eh, que ya ha reiterado el presidente durante esta semana hacia la institución de carreros de Chile.